favorecedora que me cae en toda la carvilla ¿vale? La carvilla ya que me está empezando a salir Bueno, está mal, ya va continuando, no está empezando Empezar lleva ya 10 años Pues nada, eh, ¿qué voy a hacer hoy? Pues hoy he estado... Me ha salido en YouTube, de esto el algoritmo este del YouTube Me ha, me, me ha mostrado un vídeo del clink, eh, clink... no, clinch, mountain backstep Y... Y bueno, es un tema odiado Odiado por saturación, porque lo, todas las jams tocan este, porque es un tema muy sencillito, relativamente. Y es muy resultón y es muy chulo, suena antiguo, etcétera, etcétera. Suena como muy, muy eh, exótico. Entonces a la gente le gusta mucho, y este junto con el, el, el Wagon Wheel, que es otro tema también odiado de manera, y el, y el Cripple Creek, lo, por saturación básicamente, lo toca a todo el mundo. Que ya es que la gente dice, yo por favor, otro, este no, otro, otro tema, este ya es demasiado, demasiado saturado, está demasiado usado Bueno, pues lo que he hecho ha sido, digo, pues mira, aunque está saturado, precisamente por eso me sale a mí ahora mismo del mismo alma hacerlo Y no me lo sé, y me he bajado la tabulatura, y hoy pues he estado practicándolo un poquito, todavía no me lo sé, ¿vale? Y lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer básicamente es básicamente tocar lo que pone aquí. Todavía no lo tengo en los dedos, es decir, que tengo que mirar la tabulatura para tocarlo. Y, y prácticamente lo estoy haciendo a la vez que lo estoy leyendo. ¿Vale? Todavía ni, ni lo he memorizado, ni lo he practicado, ni sé tocarlo rápido, ni nada. Pero creo que puede ser un buen momento precisamente porque estoy leyendo justo lo que pone aquí la tabulatura. Todavía no he introducido las variaciones que suelo meterle sin querer, ¿vale? Variaciones por no decirle cagadas. Y bueno, lo tengo todavía muy verdecito. Ea, pues fácil relativamente. Eh, teóricamente, según por aquí, y según he visto todas las versiones, está tocado en La con un capo. Pero por mor de la sencillez y de no tener que hacer, si no tienes capo, pues lo puedes tocar igual. Lo vamos a hacer en Sol, ¿vale? Leyendo directamente de la partitura que tenemos aquí. Venga, vamos al. Bueno, pues voy a intentar ceñirme a la tabulatura 100% no salirme ni un milímetro, a ver si lo consigo primero, y segundo voy a intentar ir muy lento, sin procurar acelerarme, que es una cosa que me, que me ocurre ¿vale? entonces, hace... ¿vale? esto es lo que sería... Eh... La parte A completa, ¿vale? Eh, luego tiene la parte A, tiene un, un, un, una pequeña variación para cambiar a la parte B que la vemos luego, ¿vale? Entonces, lo que hace es lo siguiente: esta sería la frase de entrada, la frase, las tres notas, y ahora pellizco, pellizco, y ahora esto es un, back, un backward roll ¿Vale? Esa sería la primera frase. Ahora vuelvo a hacer el, la especie de entradilla que es pellizco aquí quedaría. ¿Vale? Esa sería la frase 2. Frase 1 una... Ahora hace desde aquí, la entradilla en vez de hacerla directamente, haría ¿Vale? un slide desde el 3 al 5 en la primera cuerda, pellizco, y ahora un forward, backward, ahora slide 3-5 con pellizco en la... Cuarta tercera. Y ya un rolito que es. Y ahora volvería a coger otra vez el, la entradilla. Para repetir la parte A. ¿Vale? Entonces... Esta sería la parte A. Vamos a pasar a la parte B. Corto para si me equivoco. Bueno, el final de la parte A eh, tiene un recurso para pedir que repita la parte A, ¿vale? Que el recurso es, es la frasecita. ¿Vale? La repita al final. Ah, de manera que hace esto. Repito. esta frasecilla, estas tres notas. Bueno, pues, al final de la parte A, cuando ya he repetido dos veces, cuando yo lo he hecho dos veces y quiero volver, decir, voy a ir a la parte B, mete una pequeña variación, que es lo que te pide. Empieza la B, y es la siguiente. La variación es la siguiente. Haría... Perdón. En vez de hacer... Hace... Vale, cuerda cuarta la hile... Y ahora va a hacer a repetir esta frase. Cosa que no, que no viene aquí en la partitura, en la partitura otra vez, en la tabulatura. ¿Vale? Repito otra vez lentamente. Entonces, me la, termino la parte A con. Y ahora empiezo la parte B. Y ahora esto ya es igual que la parte A. De hacer lo que voy a meter el... para repetirlo, ¿vale? ¿Vale? Y ya repito otra vez la parte B. Y ahora ya, como voy a volver a la parte A, pues. y repito aquí me he ido a la... A la traste cuarto me he ido al traste cuarto porque no estoy mirando aquí estoy mirando la tabulatura directamente vale voy a intentar hacerlo entero sin, sin pausa, a ver si me sale lo corto por si me equivoco parte a vale bueno pues esto es básicamente lo que pone aquí en la, en la tabulatura es una versión que he encontrado no sé exactamente si si es la que tenéis escuchado vosotros o no yo es la, la primera que he visto en el banjo out. he buscado en google de, pum, esta del tirón ¿vale? y me, me parece correcta bueno ahí quedó <música>